Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Y hoy vamos a estar viendo esta replay que nos envió el señor Luis078, es decir, el señor Chapo del clan salvajes, del querido clan salvajes, del clan de mis comienzos, de mis inicios. Así que bueno, amiguitos, vamos a ver cómo se desarrolla esta batalla. No te recomiendo que vayas a la zona de pesados Chapo querido, ¿a dónde vais? ¿a dónde vais? Bueno, bien, bien, bien, bien ahí va Ahí va queriendo eh, Se está yendo para la zona de los medios Y porque ten en cuenta que tenés un emil 1951, tenés un Pershing El Oni El T29 Bueno, no sé eh, Vamos a ver cómo se va desarrollando La verdad es que no la vi de que va esto, como siempre estamos analizando para para corregir errores y, y sobre todo para, para aprender, como hacemos básicamente aprender yo de ustedes, ustedes de mí todos de todos y que esto vaya vaya creciendo y mejorando cada vez más, ¿no? por supuesto si así que bueno amigos, eh, vemos como el Chapo se dirige hacia la zona de los medios Vamos a ver, ahí lo tiene al Comet. Eh, se le fue el Comet. Se ubica bien, haciendo la posición de side Scrapping, digamos, para mostrar lo menos posible. Eh, tiene el Tiger, lo trolea de cañón, mmm, directamente ni le pega. Y con AP en el mantelete del Tiger mmm, no le vas a entrar. Uh, ok, ok, ok, se queda ahí atrás Tenés el Cetra adelante, tenés el Chirri Apareció el Chirri rival Bien uh, ¿Qué más tenemos adelante? El T20 y el Lynx Bueno, bien, bien, bien Hay Una artillería a la cruzada Sí Hay una artillería uh, Son todos barricitos de aquel lado Vamos a ver cómo se las arregla Chapo para. Para poder solventarse contra la su 122 guarda, que pega lindo esa. El chirri que se asoma arriba en la cupulita de comandante, claro que sí. No dudes tanto, Chapo, tirale y vete. Y vete de ahí. Bueno, ahí se acerca, eh, se asoma el link, se asoma el chirri, se asoma el T20. Ahí está, chirri seguía asomando bien tranquilo. Eso es de paper. Trata de descargar su tiro el Chirri, pero no... No, no, no, no... no. tanque que a mí, en lo personal, no me convence del todo. Bueno, ¿qué más? A ver. Ojo, chapo, con la arte y siempre movete por las dudas. Tenés cuidado. está la cruzada. Igual todavía no tiro para acá, pero en un momento se va a venir un seguro. Bueno, ahí está el Chirri. ¡Ay, la estima! ¡Uh, la C 122 Decí que te pegó con explosiva una HE porque si no atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, porque estás muerto mm, comiste daño innecesario, mm. es. Cuando estás en la línea de frente que, que vos asomaste, no, no, no puedes estar tanto en reparar, es cuatro, o sea, no sé, yo le digo 4-5, chavo atrás. Nos vimos. No puedes comerte el testigo es un montón comerse el tigros. Te comiste uno, te traquearon, bueno, te vas para atrás, efectivamente, chavo, parás al toque y te vas. Es automático el 400 yo la tengo asimilado. Bueno, la SU-122 que se va para atrás, correctamente, es un cazatanque. Tiene buena pegada, sí, tiene buena inclinación porque tiene un frontal muy inclinado. Pero bueno, no dejas de ser un caza. El Pershing, guarda con el Pershing, atrás, atrás, atrás, atrás. Bueno, el zambazo le metió 230. Bien ahí, bien ahí. El Tiger que ya está destrozado. Le han de costado al perch. ¿A dónde va el Te van a dar de todos lados, man. Ahí le damos en la cola. Y se le fue. Uf. ¡Ojo con la cruzada! Te dije que está mirando para acá. Le da de costado no se va a No dónde va. Permiso, un segundo. Un segundo, permiso. Bueno, eh, uff, casi la cruzada que le da el Chirri, el Tiger, el EBR ahí lo tenés al Tiger, claro que sí adiós, abajo, abajo los bajos justamente el Chirri, ojo que te descarga eh, bueno, nada se comió un... al enemigo ahí y lo tenés, ojo, ahí lo tenés la dañado. Podemos dañado la torreta yo recomiendo ahí una bueno, pero en este caso no me parece que le falte tanto la tiene con Chapo ahí. La tiene la artillería. Dios mío, las artillerías. Bueno. Eh... Su-122. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y ¿Dónde está? Y se va para atrás. También Consejo personal. Después cada uno si Se le ocurra o se le cante no tiren así porque pueden detectar o pueden re, eh, revelar la posición no, no, a veces no es bueno, ahora ya está. son como 8 contra 3, pero a veces tirar por tirar eh, ciegos le detrás la posición y un sub-122 si esperas a la retícula te metes un mazo hermoso así que ahí está el Scorpion chiquitito le tiro 7, ese lo tengo yo es hermoso, es muy lindo, es muy ágil es muy ligero bueno, ahí Chapo recula, se va para atrás porque detectó al Scorpion y le dan el daño asistido. Miren el buraco que le hicieron la torreta. La cruzada, ahí lo tenés. La verdad es que el RNG está de parte de Luis hoy porque con la torreta dañada y todo, apunta y tira y la emboca muy bien, buenísimo. Espectacular entonces. Sigue su avance, perfecto. Miren el 1.8 que llevamos, 1.512. De daño muy bien. Perfecto el traqueo ahí. Eh, 2541 de Win 8. 3059 de Win 8. La verdad es que muy bien. Y un daño de 1715. La partida fue buena. A ver, errores y aciertos. Eh, creo que comió muchos disparos. Eh, que tal vez podría haberse evitado que, que, que comiera. Al reparar rápido la La oruga. Yo, consejo personal, en los tanques que me rompen la torreta, el anillo de la torreta, yo la reparo, no la dejo sin reparar, eh, porque tenés un poquito más de probabilidad de no invocar un tiro, y a estas alturas, y con esta cantidad de vida que te queda al final, es recomendable, eh, digamos, hacer el daño, ¿no? asegurarnos el daño, el tiro. Eh... Después en líneas generales el resto creo que estuvo bien. Se enfrentó a rivales más poderosos. Tuvo la suerte de que el Pershing. Eh, no sé a dónde fue. No sé lo que hizo. No hagan eso. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Lanzarse a saco contra 3, 4 jugadores que están ahí metidos. Esperando que vos te lances. Y vos te lanzás. O sea, le regalás una bolsa de puntos porque te dan de todos lados. Siempre es mejor estar con cobertura. Ya sea de costados o enfrente. Si tenés un Pershing lo mejor es. Torretear, esconder los bajos, no mostrarlos. Y así es como potencias todo lo bueno de tu tanque, digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, vos tenés una torreta durísima, tenés arriba la cupulita del comandante, pero si te mueves, te... haces un vaivén de adelante a atrás y mostrás solo lo que es la eh, torreta, bueno, entonces eh, se va a hacer muy difícil, muy difícil para, para los demás tratar de, de penetrarte. Chapo lo hizo bien, se, se estuvo moviendo, no estuvo tan estático. Eh, la Arti, bueno, lo castigó, pero igualmente así todo fue solvente para, para encargarse del Tiger, de, de ahí del Chirru también que lo recastigó y bueno, después al final de la, de la sub. Así que bueno amigos, vamos a ver los, los que son los reportes de batalla directamente. Y eh, así ven cuáles son los resultadetes. De esta batalla jugado por el señor Luis078. Bueno, amiguitos. A ver. Maestría de segunda clase. Muy bien. Hand of God. Mano de Dios. Eh, sobrevivir y ganar la batalla. Habiendo recibido daño de eh, por lo menos cuatro enemigos diferentes. Bien. Duelista. Destruir al menos dos eh, enemigos. Eh, que hayan causado daño a tu vehículo en batalla. Y Fire for Effect. Eh, fire for Effect. Creo que es eh, disparar a matar. Causar más daño a los, a los vehículos enemigos. Que los puntos de vida de tu vehículo. Bien, acá están todos los, los que han pasado por el por el cañón de Chapo. Eh. Lo que es el, el Chirri, el M26 Pershing, el EBR, el m 26 Esos fueron daños asistidos Bueno, el Tiger sí le hizo daño. El Come también, a eso también. Eh, bueno, y vamos a ver lo que son los, eh, los daños de la batalla. Bueno, el Lowe salió primero Stop Tier. El Lowe, teniendo en cuenta de que la cruzada de rival estuvo tirando más al sector de Chapo. El Lowe tuvo, digamos, la, la posibilidad... De irse a la zona de pesados y disparar con ese cañón que es una bestia que tiene 234 con AP, 294 con APCR, una torreta muy muy dura. Y si puedes esconder el chasis, casi te digo que en su tier es muy difícil penetrarlo, salvo con algún cazatanques. Eh, si no, en la torreta no le vas a entrar. Tenés que medirlo muy muy preciso. Y en cuanto medís si el lobo, el lobo te, te, te apunta, te la va a poner porque tiene una presión muy buena. Tiene un gran cañón y es de lo mejor de, de los Tier 8. Y del lado rival, el Tiger 1 hizo bastante daño. El UDES, eh, el ONI también en la zona de pesados. El Scorpion, el e 1000 1951, se fue con, con poquito daño. Es un buen tanque, digamos. en Tier 8 también, si torreteás, tenés una gran depresión de cañón. No me acuerdo bien, pero creo que es menos 15. El Lowe tiene menos 10. imagínate que en la zona de pesados descargás. Y, pero lo que pasa es que necesitas ayuda de los compañeros, ¿no? porque al tener un, un, digamos, tres proyectiles en, en la recámara, eh, una vez que los descargaste y quedás vendido. Podés quedar muy vendido si no, no tenés ayuda de alguien. O sea, tenés que volar. Descargás y te vas. Descargás y te vas o, o tratás ahí de, de, de, de asustarlo, pero no. Es muy jodido, muy complicado sin, sin ayuda. Y bueno, eh, básicamente esto ha sido el reporte de batalla. Ha ganado 8.946 créditos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Amiguitos, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Eh, suscríbanse, por supuesto, al canal de YouTube. Dejen un buen pedazo de, de like, deditos arriba. Así YouTube nos posiciona bien el video. Eh, como saben, de lunes a viernes, 21.30, estoy en Twitch, en mi canal, que lo estoy dejando. Abajo en la descripción de este video eh, Síganme en las redes sociales También tienen el Facebook, tienen todo ahí eh, Síganme en Discord Métanse a la comunidad que ya somos casi 200 Personas en Discord 200 tanquistas gamers que nos, gusta, que nos gusta este World of Tanks Y otros juegos también por supuesto Así que métanse que charlamos de todo ahí Y, y la pasamos bien entre, entre muchos amigos Así que bueno amigos eh, Sin más, me despido Muchas gracias, repito Por estar ahí del otro lado y nos veremos en la próxima. Chau chau.